El motivo de la furia de Jorge Rial, ¿en que gastó sus ahorros su hija Morena?. Lo de Jorge y Morena Rial es la guerra. Hace ya algunos días que la morocha comenzó a disparar en contra de su padre. Y al parecer, la escalada de agresiones entre ellos seguirá avanzando. Al parecer, el conductor de intrusos está furioso por el destino que su hija le dio a sus ahorros. Hace algunos días explotó el enfrentamiento más inesperado y ahora está en su punto de mayor intensidad dado que, al parecer, Jorge Rial quiso golpear a Morena por donde más le duele, su novio, Facundo Ambrosioni. Este miércoles, la adolescente explotó y amenazó a su padre con comenzar a hablar. Luego, cumplió y apareció el primer audio. Aunque habría más. En el último número de la revista Pronto informaron que, todo empeoró cuando Jorge se enteró de que su hija había gastado casi todos sus ahorros en el abogado de su suegro, Norberto Fabián Ambrosioni, que se encuentra imputado por asociación ilícita. Entorpecimiento funcional y coacción, ya que formaba parte de la Trenza, un grupo al que se le atribuye monopolizar los remates judiciales a partir de presiones y amenazas a los oferentes y martilleros, y que terminó con la detención de más de 21 personas. Los llamados eran solo discusiones con palabras subidas de tono de un lado y del otro. Y ahí tuvieron paso los reproches. Mientras Ria le recriminaba haber dilapidado sus ahorros de esa manera, ella le aspetó a su padre que siempre le cortó las alas para crecer en su carrera como cantante o como participante del bailando, señalaron en la revista que es muy cercana al conductor de intrusos. Morena, por su parte, se comunicó con el portal de Ciudad.com y señaló enfáticamente en cuanto a la pelea que, es real la situación de mi suegro, él ahora está preso. Pero la pelea con mi papá es por otro tema que queda nuestra intimidad. No quiero dañar la situación de mi suegro ni lastimar a su familia con esto.